Fede Val ya tiene nuevo reemplazo para Laurita Fernández. Cuando Federico Val y Laurita Fernández terminaron su relación hace unos meses atrás, nadie creía que podría tratarse de algo definitivo. Sin embargo, entre la bailarina y el actor no hubo ni un acercamiento ni reconciliación. Todos se preguntaron qué pasará en el Bailando 2018 ahora que el ex campeón ocupará la silla de Pampita en el jurado, y podría puntuar a su exnovio, siendo que la noticia de que él fue convocado ya es de público conocimiento. No obstante, Fede dejó en claro que este año prefiere no salir a la pista. Me junté con Fede, Ope, y el chato, Prada, les agradecí mucho la propuesta, pero no es mi intención estar este año. No tengo ganas, sentenció. Consultado por Los Ángeles de la Mañana sobre el motivo de su decisión, expuso. Ya no tengo más nada que hacer. Siempre se puede hacer algo nuevo en la pista de Marcelo, Tinelli, pero está bueno dejarle lugar a otro. ¿Su ausencia tiene que ver con la protagonista de su hogar? El hijo de Carmen Barbieri lo negó rotundamente. No es que no lo hago porque Laura. Fernández, va a estar en el jurado. Ella se ganó esa silla con esfuerzo y trabajo, concluyó. A pesar de todo, ya hay reemplazo para Laurita, y se trata nada menos que de Valeria Archimó quien reveló que la producción le ofreció ser la pareja de Val en el Bailando y reconoció que lo está evaluando. Hay una propuesta para estar con alguien que ya estuvo en el Bailando. Es un capo y ya lo ha ganado, reconoció Archimó, quien segundos después dejó en claro que hablaba del hijo de Carmen Barbieri. La propuesta de bailar conmigo le encanta pero el tema es que no sé si quiere seguir bailando. Hay muy buena onda entre nosotros en el espectáculo, magnífica. Vamos a ver, anticipó la bailarina. ¿Qué decidirá Fede? ¿Qué dirá Laurita de su reemplazo?